Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿y desayunaron? Bueno, eso espero. Aquí... <risa> ¡Qué Aquí estamos, aquí estamos con, to con señor Tosadora. Estamos jugando eh, un ratito de un bloque. aquí. ¡Uy, uy, uy! Mira, nos dieron madera. No, ¡Qué ver, ¡No! Oh, güey. ¡No! güey, ¡No! ¡Ajá! ¡Se mamó! Uy, como, hoy me di cuenta que cuando te agachas, te no. caes. Te di me di cuenta que cuando te agachas, <ríe> me di cuenta que cuando te agachas, te caes. Solo cuando estás agachado, pero, hola, güey, casi mentira. Ok, voy a empezar a hacer esto, de verdad, de verdad. porque si no vamos a morir. Sí, vamos a... No, no, espera, espera, espera, espera, que, espera Porque espera, espera, espera. Cuando estás agachado, caes. ¿Si? Ah, cae? oh, no, me maldije la vi. Aquí vamos a poner vamos A ver, sí, sí. Hay que poner esto, ya. Ahora ponemos esto aquí. Mm -hmm. Hoy oh, un cofrecito! ¿Qué hay que cofre ¡Uy, oh, árboles! Árboles. Interesante. Hay que romper el cofre, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, quiero ponerme eh, más brillo. Ahí está mejor. Eh, un cofre por aquí. ¿Dónde me por acá? Toma un pico. Vete, no, que el pico, win. Toma un pico, toma un pico. Toma un pico. Hace este tiempo es que no me acuerdo de eso qué todos los bloques te da a ti, mío flores, flores, oh, no me lo robes, pero como, no, no puedo agarrarlo no. cuida, cuida, cuida, o sea, se va a caer. <risa> ah no, aquí está no, no, me puse de modo de, a, a, a, a, a, a aventura, aventura no no no no no no eh, no no es que no puedo romper nada ah no sé eso, eso, eso. de repente voy a, voy a salir voy a volver el crash se sí puede se sí puede qué bien yo creo que voy a hacer una pala porque no puedo paro, no, no puedo, no, nada, puedo, nada, no, puedo nada, no puedo poner en los codos ni esa cosa a ver a ver a ver no romperlo, a no puedo Recuerda que si quieres tener un servidor como yo puedes apretar en esa tarjetita que te voy a estar mandado aquí a la derecha A ver, ahora puedes picar, a ver Sí, ahora que raro, ya bueno, sigamos eh, bueno Pero vamos, a a ver, vamos a ir creando todo eso, Lo que puedo hacer es palos Porque palos es lo que más me falta en la vida eh, ¿al cerdo lo dejamos aquí o...? Oh, mira, no, no, no, no, no lo vayas a matar al cerdo, ¿qué te Pero pasa? Pero es que me da ganas hay de putarlo, criarlo, wey, wey. Hay que criar, <ríe> Hay que criar al cerdo, güey. Hay que meter a todos en una granja. ¿Cuál se va a morir el cerdo? Se va a morir el, el Piggy, wey. El Piggy. No nos da ni, ni uno de roca. Eh... Sí, pues. Yo creo que... Hay... Una hora después. Un pollo. Un pollo, ¿quién dice pollo? Aunque creo que es gallina, no sé cómo decirlo. Un pollo, gallina. Eh... No sé cómo. Tú vas haciendo el sembrío, creo. Iba a hacer la granjita de animales. Por aquí. <risa> Ahí sí. mm... Hola, pollo. <risa> Cuero, me no, es una Abedul, No a... Va, Vamos a poner esto aquí, vamos a ponerlo bien bonito, así. Natural. ¿Por qué? ¿Por qué lo pusiste ahí? Ah? Ah, no sé. porque Para que sea natural, pues, para que sea natural. ¿Cómo natural eso? ¡Se el pollo! ¡Hasta la próxima! Uh, no güey, casi me muero. estoy haciendo por allá los cultivos. Hay que guardar cubitos de a. Ah, una oveja, qué bien. Quisiera tener una cuerda. Si sí, si sí, si, sí. quisiera tener una cuerda. Aunque les puedo subir así, mira, les puedo subir así. Pero pues se van a morir. Se van a morir. Se van a morir si les subo así. Ahí. No. Se va a que la vaca, la vaca se cae, güey, no le impuso. No, Pero no sigo dando, el cerdo se por... está yendo por allá. Vamos a empujar a la vaca no. por allá. No. Ya, acá de la vaca, vamos darle. <risa> se murió, se va a suicidar la vaca, tío. Se está muriendo todo el, todo el mundo. Hay que hacerte no, no, no, no. Hay, que, hay que cuidar a la vaca porque quizá ya no nos da más vaca y pues ya ya no. No. ¿Tienes hambre? Aunque la vida es real, sí. Dios. Vamos con la qué vamos a hacer con, a, a, a, ¿con, con la arcilla? Ah, hombre. No sé. Se puede hacer lo que hay de, de arcilla. <risa> mm, ya se entró la vaca. ¿Qué es entró la vaca? Aquí vas a poner esto para que se... para que coman las ovejillas Y voy a salir por acá No puedo salir por aquí la vaca Voy a agrandar ese espacio ah. La oveja La oveja no quiere entrar, sí. A ver Vamos a entrar a la oveja La oveja uh. oveja <risa> Que le hiciste... ¿Qué? ¿Qué? es el maltrato animal? <ríe> ¡Qué! te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? un ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú te imaginas Uy, que ¿Qué? aparece un ¿Qué? Aquí. Yo aquí no Una vaca, una vaca, vamos a poner para allá la vaca. La vaca, vamos a poner para allá. ¿Cómo ¿No supone que vamos a, a, a hacer porque eran las vacas? Si, si, si, si, si no tenemos trigo, tranqui, tranqui. No, si sí tenemos trigo, o oh, bueno, no tenemos. Tenemos semilla de trigo, pero no tenemos agua. No, no, se, a le le a la va la animal? se va el animal. Se a la vaca, se a va la vaca, la vaca. Va acá. No, vole, oh, no, o sea, pero también la puedes jugar con Chip. Sí, así. Sí, sí, sí porque Es que no quieres subir. Una hora después. Te <ríe> pegas sí, igual. A ver, pero, no, pero si le pegas va a correr, ¿no? A sí, ver, sí. Sí. No, no. ¡Mátale, mátale! <risa> <risa> no una policía de volar, ¡Loco! <risa> no. <risa> ¡Tú fue la vaca, güey! Méteme, ¡Ay, mi sensibilidad! Eh, no, pero y estaba bahía Se muere la vaca. No quieren crecer los arbolitos. No, es que. Oye, wey. Yo le veo a ese piggy y medio. Wey, yo le veo a ese piggy y me, medio. medio. medio suicida, medio suicida. El loco. ¡No! ¡No! Güey, qué <risa> impacto, güey. Que Oye, tú no quieres hacer procrear a los animales, tío? tú no quieres... Eh, tú eh, quieres eh, extinguirlos, tú quieres extinguirlos. Eh, espérate, espérate. Aunque igual yo le mandaba, igual yo le leía a esa, a ese de ahí medio sí, sí, eh. Uy. Oh ya se cae. Uy, que volado. Vamos a romper. un coco! ¡Zanahorias! ¡Sanahorias! Zanahorias, un cubo de agua, zanahorias. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, llegamos al siguiente día y pues ya vamos a pasar el nivel. ¡Ya la piedra! Toma, este siembra zanahorios, este, señor. ¿Dónde, dónde, dónde? Vale. ¡Hierro! ¡Hierro! Tenemos una hierro, hierro. Tenemos ¿Uno? De hierro. ¿Uno? Sí, uno. ¡Uy! ¿Qué? Toda la tierra que tienes. Toda la tierra que tengo. ¡Uy! ¡Una champivaca! Mira, ¡Una champivaca! ¡Una champivaca! champivaca. No, esto este lo vamos puede. a guardar, esto sí, lo vamos eh, a guardar el a El cuenco, el cuenco, el cuenco. Sí, sí, espera, este lo vamos a guardar aparte. Espera, sí, sí, sí. este lo vamos a guardar aparte. si pues, acaso voy a coger el agua? No Hay que guardar el agua. El agua, vamos a el agua. Cuidado, cuidado no le vais a la de no la vaca. Ni <ríe> tú al tío, solo a la vaca. Ola, ola, te empujo a esta... uy, uy, uy, y te empujo esta... Agua. Uy, está, está. Tení el cubo. Uy. No, weee! Jajaja <risa> ahí tenemos agua todavía, ahí tenemos agua, ahí tenemos agua. Tranqui, tranqui, tranqui. Todavía, tranqui, no, tranqui, Tenemos pedernal, tenemos pedernal. Podemos hacer este... Ya, dale. ¿eh? Lo único que nos faltaría es la obsidiana, que sea su... fácil. Hola, hola, hola, hola, es un zombie. Eh, no le quiero tirar al zombie. No, no, no le tires, no le tires, no le tires No le tires Mi. No, bien, bien, bien, bien, bien, no lo tires, no lo tires no le tires. Ya, bien, bien, bien. Ah, no dio su casco. ¿Te dio su casco? Sí. Ah, no, mentira, mentira. No, 12, no, no, no, no, no, Mira. Ponte, ponte, ponte. Vamos a matar el spider para hacer un... Se murió Cuánto te dio, cuánto, cuánto, te, cuánto te dio, cuánto te dio Dos Ya, guárdalo, guárdalo, si esto se va a morir ¿Qué? Vamos a ver de no lo dejas Crece Crece Ah, esa es estragona Oye, por favor, cambia el de skin que me das miedo <risas> ¿Te gusta, ¿te la miedo, mi skin? No, eso es envidia, envidia, sí. envidia, envidia, pura envidia. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! corre ¡Corre! ¡Ah no, no! No, no, no, no, Se murió la champivaca. Al oír ese sonido, yo me fui corriendo. Te hubiera sido corriendo, te hubiera sido corriendo, casi se nos mueren los animales. La champi la, la champivaca se nos murió. Oh. Necesitamos tierra Aquí tengo tierra. ¡no! Ah, wey, me estoy siguiendo. no, no, no, no, me no. No. Wey. Wey, no, no, no, no, ve... no, no, no, no, no, no, no, mata, no, no, no, tira. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bien bien bien regresa regresa regresa regresa regresa aquí estamos Uy, uy, uy, uy. No, no, bien, bien, bien, bien. Hala, güey, perdí todas las cosas. Hala. Terrible. Terrible, oremos. muy terrible, terrible. Terrible. Terrible, oremos. Cuando pasamos a otra capa... ya me estoy tener de picaria, güey. Ah, qué vacío, tienes que ir, A ver. Si no mal recuerdo. No le guardo estas cosas, pero en cualquier momento me caigo y pierdo todo Una hora después. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. A ver. ¡Pero no, no, no! ¡Me va a matarte, me va a matar, a Ya viene, bien, bien, ya va. Te dio, te dio, este. ¿no? ¿Algo? Sí, sí, pero lo que no sabías es que el agua, este.. ¡Wey, wey, wey! Salí, salí, salí, salí. No, God, please, no. Güey, no. yo salí. ¡No! ¡Guy <risa> yo! No, se nos reventó todos los cofres, se nos reventó todos los cofres. ¿Y qué había ahí? A la lía excusas ya se fue tú. Güey, bueno, yo salí, ah, yo salí. Ay, dios todo. Ya se va. Sí, me, me tengo que ir. Ya se va. Pucha. Ya se va, ya se va. Yo sé tanto si quieren ver cómo queda, cómo va quedando mientras que el señor cafecito se va. Mientras que el señor se va. Eh, si quieren aquí en abajo en la descripción del video del señor tostador va a estar. Bueno, chao. Hasta la próxima. Y pues bueno, aquí nos quedamos solitos. Con cierto, señor Tostador ahora seguido. Bueno, vamos a terminar haciendo esto. Para que aquí en esta parte aparezcan los. Y yo creo que vamos a tener que hacer.. Ah mira, tengo que la voy Y ¿no? Yo creo que vamos a tener que hacer un cultivo más grande. Va uh. ah. Ah. a ser una asada. Asada. Asada bien. ¿no? Que quieren suscribirse al canal si han pasado ahora a ver su video aquí A la derecha les de, dejaré una ventana <risa> Y hey, miramos un poco a CHAMPIVACA Vamos, Champivaca vaquita A la le gusta el trigo, el trigo, si me, ¿te gusta el trigo, si, a ver, si viene, si viene por aquí Se va a morir, se va a morir, Es que es muy chiquito venga, venga, venga. Hala, eh. Me metí en un grave problema y un problemazo. Voy a poner los champivacas aquí. Dos champivacas aquí. Vamos a meterle para abajo esto. Bajo. O sea de trigo. Gripe. ¿Qué planta uy? ¡Oh! Pensé que iba a explotar. Hola, oh, no! Eres este haciendo peligroso, peligroso. Oye, ¿no crees el pelo de esa oveja? Bien, pues eso no no vamos a estar aquí todavía. ¡Hielo! Bien, bien. Tenemos hielo. ¿Saben que pueden hacer con este hielo? Pueden hacer esto, pero bueno, vamos a ver ¿D -d -d ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Aquí? No, va a asistir un creeper Y lo vamos a lograr todo Ahí, vamos con esto sí, así Así, así, así, sí, así Así Así, así, sí, así Así, sí, así Ponemos esto por acá, por acá Por acá, por acá Por acá. Y listo Oh, lo pueden hacer también de diferentes maneras ¿Y qué es esto? Me dicen Ah, pues es agua infinita Lo rompo Ay Eh, eh, Ya eh, eh, eh. Ya está Ya hay agua infinita Muy bien Ese fue un gran avance Ahora sí si tenemos para hacer Uy Subimos de nivel Subimos de nivel ¿Qué bioma? Bioma, snow, no, no, guay bro. Eh no sé inglés, pero no. No sé tanto inglés, pero creo, creo, creo que es el idioma del hielo. ¿eh? Yo creo que sí, sí, creo, creo que es de hielo. Sí, es de hielo, es de hielo. Sí, sí, de hielo, de hielo. Definitivamente. Oye, oh, de aquí podemos hacer muñeco de nieve Una hora después. Bueno, yo he empezado bien y mejor vamos a terminar el video haciendo el generador de experiencia, pero no, no, un no, verdadero así que es así alto. Sino una o sea una casa donde se genere mobs eh, y con eso terminamos el vídeo para ver una segunda parte tranquilo y pues ahí en eso vamos a ir al nether y en la tercera parte iremos a lente y ya está la casita de mobs vamos para no, ¿No? No, no se te parece. Se me ha tocado, se me ha What the fuck? Oye, nunca vi que... What the fuck. Oye, no sabía que detrás la luz. Mira. Mira adentro. Y Mira, mira, mira. Mira, ahí hay luz, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí hay luz. Aquí terminaremos este video bien chévere Ya he hecho la casa de mobs Y tenemos agua infinita Tenemos esto Que aquí no sé qué hay ah, Tenemos esto, eso Tenemos una granjita bien chidori Que a la oveja este eh, la, oveja, la oveja esta eh, No sé qué es, qué es el pelo Y bueno chicos aquí terminamos eh, Este primer Episodio de esto o como ustedes quieren llamar capítulo episodio no sé y bueno si no quieren perder el segundo la segunda parte eh, suscríbete y dale like bueno ya nos vemos chao